I'm hey. ¡Visiones! Chicos y chicas, ahí están chicos solteritos de aquí salud, salud. Más de más adelante, más Eso. ¡Cómo se la gente de Arriola, la gente de la ganando. Arriba. eso. arriba. Arriba, Arriba, arriba arriba arriba arriba arriba mano! arriba Arriba en la mano, junto Arriba Arriba arriba la, mano, arriba la, mano, arriba la mano, el mundo. Y donde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde, dónde están los solteros? Jotes, los están? quiero saber ¿no? están tomando cerveza Quienes toman cerveza con su plata Los balanes con este nariz, su nariz no ¡Chigo, chigo, chivo, chivo, ¡La cintura, la cadera! ¡La cintura, la cadera! ¡La cintura, la cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! Oh, mm -hmm. Somos, somos, somos! minerales! De la cumbia, de vida. Los se el se a las ¡Los, los, los hermanos.